Familia Ford, interna furiosa, otra ah, vez está sí. todo oh, prendido mira. fuego. No, está todo el mundo, todos ah. contra todos. Te presentamos el tema con este informe, Mira. Ahora en A la Tarde, escándalo en la familia Ford. Hay una interna furiosa, un embargo millonario y una disputa por tomar el poder de la fábrica. Es una batalla cuerpo a cuerpo. ¿Cómo es tu relación con la plata? Como dice dicho, Riquel, me gusta gastarla. Me gusta gastarla. <risa> Pero me gusta generarla también. Eduardo y Jorge, ningunean a Felipe. Todos los detalles, a continuación. ¿Cuál fue el problema, concretamente? ¿Cuál? Todo se desató a partir de un chat que publica en sus redes sociales Tomás Ford. ¿Quién es Tomás Ford? El hijo de Jorge Ford. Hermano de Eduardo y de Ricardo. cantante. Los tres hijos de Marta. Sí. Jorge Ford, una de las personas que maneja la empresa con Eduardo. No se pueden ver. Eduardo Ford, ¿saben? Bueno, fue pareja de Rocío Marengo, de Karina Antonia Aliantes, con quien tuvo hijos, y también tiene otro conflicto, por eso digo, en la mira Eduardo Ford. ¿Qué pasó? Tomás Ford publica un chat, un chat, que no sé si lo podemos ver, a ver lo cuento lo brevemente mientras sí. lo ponemos en pantalla sí. le escribe a Felipe Tomás a Felipe Tomás una charla de, de primos, primos primos de primo a primo le escribe a Felipe ahí está el chat ahí está a ver y quién ves que le pone sabes en qué condiciones está la fábrica no quién dice eso eso lo dice Tomás Edu bueno, ahí está, la, ahí está la trampa. Este chat es de eh, Tomás Ford Tomás a, a Felipe. Felipe. ¿Pero quién contesta? Eduardo. Según Tomás Ford, sí. Eduardo Ford lo tiene cooptado cooptado ah. a Felipe Ford. Porque eso es, es porque robo tiene, de identidad en redes sociales, es un delito. Tiene el 16% de la empresa y un asiento en el directorio de la empresa. Por eso... Poniéndose bajo su ala a Martita y a Felipe, Eduardo tiene el control de la empresa. Sí, ¿Eh? no, es único que la gusta. lo explico, eh, una cuenta que puede entender cualquiera, hasta mi hija de tres años. Bueno, no sé si mi hija de tres años, la de 10 sí, le va bien en matemática. La empresa está dividida, pongámosle, en tres tercios. ¿no? Un tercio lo tiene Jorge Ford, ¿eh? y trabaja también Tomás, pero lo tiene Jorge Ford. Otro tercio lo tiene Eduardo. Y otro tercio lo tienen los hijos de Ricardo. Perfecto. Bueno, Felipe vamos Vamos con el chat que está no picante. Dale. Está uh. prendido Recontralo. fuego. ¿Ah, sí? ¿Es, es una chicana esto. Es un tú? chat muy picante. Sabes dice? en qué condiciones está la fábrica, ¿no? Le escribe Tomás a Felipe. Pero contesta Eduardo. Le dice, está limpia. <risa> ¿Por qué me venís a.. ¿Tenor? Perdón, ¿Tenir? perdón, perdón. Respondió otra cosa y lo eliminó. Claro. Bueno, respondió claro. otra Antes. cosa. Sí. Un insulto, seguramente. Y después el... solo. Algunos está está está que, está bueno, claro, que hasta que ese momento digo, no, se... no te podías dar cuenta fácilmente que respondía Eduardo. No. Después nos no Se hace una, in... una inteligencia claro. y ahí descubren que él que escribía. Bien. Era Entonces Tomás Ford dice. Tomás Ford dice: ¿Sabés en qué condiciones está la fábrica? no? Le manda fotos de un galpón vacío, vacío. Sí. Y mira lo que contesta Eduardo a través del teléfono de Felipe. Está limpia. Claro, divinas la foto. No, no. Cable. Le dice vacía, está. Claro. Ese ¿Es? es el depósito de producto terminado. Es decir, donde debería estar el stock de productos, sí, sí. no hay absolutamente nada. Bueno, y ahora... Está diciendo, ¿qué le contesta Eduardo subílo un poquito, por como favor Como tu cabeza ¡No! no. Vacío como tu no? ah, bueno, bueno, bueno, bueno, vale. cabeza, ¿La cabeza? Sí, Bueno, eh, la ahí, ahí se ve la guerra que existe también entre Eduardo y Jorge Porque Tomás tal. viene a responder a Jorge sí, El hermano que no padre. puede ver a Eduardo ¿no? Totalmente, bueno, ¿qué bueno, más? Sigue la charla sí. Dejate de romperle no. las pelotas a tu primo No, no hay ninguna mala palabra acá Pelotas no, no. es un, no. un objeto de deportivo fútbol, sí. Dejate de romperle las P a tu primo, le dice Eduardo a Tomás. Claro, ahí Desde se... el teléfono de Felipe. Metete en tus cosas, no. le dice Eduardo. Y dejate de meterte en las mías. Horrible. O sea, Eduardo conté... cree que Felipe es de su propiedad. Son sus cosas. Parece. Sí, y que Tomás, lógicamente, quiere ponerlo bajo su ala para que ese Perfecto. 16% esté del lado de Jorge. Y no de Eduardo y tan mayor... Avancemos en el chat, por favor, Diego, dale. ¿Qué expuesto quedaste? Le dice Tomás. Tomás. Y Eduardo le contesta. Y vos qué tarado me haces calentar al dope. ¿Hay algo más abajo? Ahí termina. No Ahí se termina.